Caballitos de mar, lindos, curiosos, pero en peligro. Los caballitos de mar o hipocampos, despiertan en nosotros mucha ternura y desde hace tiempo compasión. Desgraciadamente son animalitos muy apreciados en la medicina china. Los caballitos de mar viven en las aguas tropicales y templadas de todo el mundo, que son exactamente los caballitos de mar. A primera vista guardan similitud con los caballos por la cabeza. Sin embargo, no son parientes, son peces sin escamas que tienen una piel delicada con placas óseas en forma de anillo, pertenecen a la familia Sinatidae. MALOS NADADORES Es curioso, pero los caballitos no tienen mucho en común con otros peces porque son muy malos nadadores. Sin embargo, esto es lógico porque la posición que adoptan en el agua es vertical además carecen de aleta en la cola, por lo que solo pueden moverse en forma erecta gracias al impulso de su aleta dorsal. La especie más pequeña, Hippocampus sosterae, alcanza una velocidad de máxima de 1.5 metros por hora, es por ello que el pez más lento del mundo, un caracol logra 3 metros por hora. Qué romántico al igual que los hay de diferentes tamaños entre un centímetro y medio y 35 centímetros también los hay de diversos colores sobre todo en rojo naranja amarillo verde o gris también tienen rayas o puntos con ciclos largos o cortos e incluso pueden cambiar su color para acomodarse y pasar desapercibidos ante sus enemigos. De los cauditos de mar incluso podemos aprender algo cuando se trata de coquetear. Todas las mañanas al amanecer, la hembra nada hacia el macho y lo invita a bailar. Cambian de color, giran en círculo, nadan juntos y las colas se entrelazan. Adorable, ¿verdad? Después la pareja se separa y se dedica cada uno a su rutina diaria, es decir, a ingerir alimentos. Cosa de hombres, durante la época de apareamiento bailan, la pareja adopta durante su danza amorosa el mismo color. Se demuestran así mutuamente que se pertenece uno al otro, el cortejo dura generalmente varios días, se entrelazan y según los biólogos, coordinan así su ciclo reproductivo. Después, el macho puede fecundar los huevos cuando los recibe de la hembra, unos 2000 que los ha depositado en la bolsa ventral masculina. En la familia de los caballitos de mar, el macho es el responsable de traer a los bebés al mundo. La gestación de los caballitos de mar dura aproximadamente de 9 a 45 días, dependiendo de las especies y la temperatura del agua. Después de ese tiempo nacen entre 100 y 1000 criaturas. Son muchos, pero la tasa de supervivencia es muy baja del 0.5% porque los padres están ocupados con el siguiente apareamiento y los pequeños deben cuidar de sí mismos. Siempre hambrientos, los caballitos pueden presumir de tener una vista panorámica de 360 grados de camuflarse bien y tener mucha paciencia hasta que sus presas pasan nadando justo delante de sus bocas. Unos 3.000 pequeños crustáceos, pulgas de agua o larvas de peces durante el día. La chupa a la velocidad del rayo con el hocico tubular. Para poder comer esa increíble cantidad de alimento, los hipocampos pasan hasta 10 horas al acecho para cazar, porque siempre tienen hambre. La razón es que no tienen estómago lo que significa que tienen que comer casi todo el tiempo. A pesar de que pueden esconderse de muchos animales marinos, con los humanos no tienen tanta suerte. El problema es que el negocio con estos animales vive en auge sin precedentes. Se comen molidos, secos, en polvo, de en sopas, tés, vinos de arroz. Según la medicina china, Yudak, con los problemas de impotencia sexual, asma, incontinencia, dolores. Esta es la razón por la que 20 millones de estos simpáticos animalitos terminan cada año en las redes de pescadores. Aunque su comercio internacional fue prohibido en 2004 por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) en Washington, en la actualidad todavía se pueden comprar hipocampos secos entre 600 y 3.000 dólares por kilogramo en los mercados de Bangkok o Hong Kong. El apetito por el calito de mar seco en China podría significar el fin del animal marino. El comercio internacional de caballito de mar está en auge. Los animales secos se utilizan en sopas, té y vino de arroz, pero la creciente demanda está poniendo a esta especie en peligro de extinción.